Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos la historia del King Tiger, ¿bien? ¿Por qué les traigo esto? Bueno, básicamente porque si todavía no terminaste el evento, te quiero proponer algo A vos, que estás del otro lado, te quiero hacer una proposición barra propuesta, barra IOU propuesta, ¿bien? Pero antes, vamos a ver la historia del King Tiger. ¿Lo sacaste al King Tiger o todavía no has llegado aquí en el evento de Halloween? Déjamelo en los comentarios, quiero saber si la mayoría ya ha sacado, si le gustó el evento, si no le gustó, si le está gustando, si le parece difícil o fácil, o qué le cambiarían. Saben que siempre después cuando ya va cerrando una etapa, <coughs> ya sea el evento que sea cualquiera... Me gusta saber tener el feedback de la comunidad, si les gustó, si les, les pareció divertido o no, si lo jugaron, si lo jugarían, si lo volverían a jugar o, o no, definitivamente no les gustó nada o sí. Bueno, todo eso quiero saberlo, en los comentarios voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de los mensajes que me dejen. Porque después esto obviamente, la gente de Warramin, que eh, quiero hacérselo llegar, porque siempre les hago llegar, básicamente lo que me dicen ustedes, se lo, se lo transmito para que ellos estén al tanto, ¿bien? Bueno... Historia del King Tiger, para aquellos que no sepan, este tanque fue un tanque real de la Segunda de la segunda Guerra de la World War II de La Segunda Guerra Mundial, Bien, el, el Tiger II, digamos eh, O King Tiger, como le decían también, o Coninx Tiger también Que la traducción de Coninx Tiger sería tigre blanco, si no me recuerdo Bueno, creo, estoy diciéndolo de memoria, pero creo que la traducción de Coninx Tiger es eh, tigre, tigre blanco Que de hecho muchos conocerán la película, eh, la película rusa bueno, o soviética, como quieran decirle, pero es rusa por, por el tiempo que vimos. Pero eh, que, que es el tigre blanco. Si no la vieran, pónganlo en YouTube. Tigre blanco, película y les va a aparecer. Bueno, estudiamos el King Tiger y lo trajimos a la base. Básicamente, este es el último objeto que puedes conseguir después de todas las etapas del, eh, del evento de Halloween. ¿Bien? <coughs> Esperen tomo un poquito de agua. Ahí está. Bueno. Información clave. De acuerdo con su número de serie, este King Tiger fue capturado por los aliados supuestamente durante la Batalla de las Ardenas. No entiendo por qué dice supuestamente, porque hay mmm, varios hechos eh, fehacientes o datos fehacientes de que aseguran de que fue <coughs> encontrado ahí en Francia. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses lo utilizaron. Su destino de posguerra es desconocido. Pero, ¿cómo desconocido? Si dicen que está en el museo de... creo que era el de Kentucky, me parece... Bueno, no, no lo recuerdo de memoria, pero creo que era ya en Estados Unidos Así como la razón por la que terminó en Mirny Bueno, sí, estaban haciendo un poco referencia al, al, al tanque de Mirny Pero sí, se saben estos datos Estoy solicitando la posibilidad de enviar una solicitud general a los aliados sobre el uso de los vehículos capturados Quizá eso nos ayude a encontrar información adicional sobre este vehículo El vehículo está equipado con la torreta Tiger 2 Term NR150 Perdón. Y el cañón KWK 43, el pack 43, que en realidad no con el 3 es de 8,8 centímetros. El blindaje del chasis es el estándar para un vehículo de este tipo. Si no mal recuerdo tenía 150 de frontal y 100 en los laterales, u 80 en los laterales, no recuerdo ahora, pero creo que era no sé. Sin dudas el ejército estadounidense usó al King Tiger. Descubrimos varios panfletos en inglés que contenían los manuales, también encontramos una inscripción en latín en el interior del chasis, Nox Tenebris. No podemos saber exactamente cómo se hizo esta inscripción, se ve muy natural, como si hubiese aparecido durante la creación del chasis. También encontramos una caja de cola, o sea de Coca-Cola, en excelentes condiciones, pero no tenía fecha de vencimiento. Los objetos descubiertos fueron enviados a los científicos para que lo analicen. El idiota que abrió una de las botellas y la vio también fue al mismo sitio. Bien, o sea, todo todo a, la, a, a que se estudie. El tanque tiene modificaciones similares a las modificaciones estándar que implementamos, un poco redundante, pero estándar que implementamos para adaptar los vehículos para luchar en Mirni. Pero se ven como si hubieran efectuado, pero se ve como si se hubieran efectuado con lo que tenían a mano. No sé si tienen algún uso más allá de verse bien. Lo primero que pensé es que alguien quiso copiar nuestras soluciones para que pareciera un vehículo nuestro, pero no para usarlas. ¿Querían verse como nosotros? El King Tiger está en excelentes condiciones técnicas, cosa atípica para un vehículo tan antiguo. Los técnicos están muy emocionados y hasta se pelean por decidir quién seguirá manteniendo el tanque. Sorpresivamente me ocurre lo mismo. Dentro del cálido Dentro del tanque es muy cálido y tranquilo. Sin embargo, la calefacción es estándar. Ok. Bueno, entonces, eh, acá nos dan las características del tanque en sí. Por si lo, lo quieren sacar o lo han sacado o están cerca de sacarlos. Tiene, es el típico King Tiger. El mismo de siempre, el mismo de toda la vida, chicos. El que te daban antes por Twitch Prime. ¿Se acuerdan que te lo, lo podías canjear con, con el Prime de Twitch? Bueno, es lo mismo. Daño promedio 240. Eh con munición estándar, APCR240 y 295 con munición HE, 203 la penetración estándar con AP, 237 con munición eh, APCR y 44 con munición HE, 1300 son los puntos de vida, 38 kilómetros hacia adelante, 12 kilómetros en reversa eh... Bueno, lo que es la dispersión de 0.36, tiempo de apuntamiento 2.5, tiene munición estándar que decíamos recién, que tiene una velocidad de salida de, del cañón de 1000 metros por segundo y la APCR 1250 metros por segundo. La munición HE es de 1000 metros por segundo, bastante, bastante rápida, digo. Tiene 70 proyectiles, o sea, un montonazo. Tiempo de recarga de cañón de 8.5 segundos. Depresión de cañón, perdón, menos 8 grados 15 de elevación, velocidad de giro de torreta 20 grados, no obstante normalita <coughs> Bueno, ocultamiento ya dijimos, eh, no, no importa Rango de visión, 380 metros alcance de señal excelente, 710 metros eh, Para un tanque de tier 7, ¿no? Está, está bastante bien, pensé que es un pesado encima Puntos de vida, 1300 puntos Blindaje de chases, como le dije, 150 en frontal Esto es real, esto era así en el tanque de la segunda guerra También era igual 150 frontal, 80 lateral, 80, lateral, 80 trasero 185 de torreta frontal 80 lateral y 80 trasero De torreta, chicos y después, con, digamos, en referencia a la movilidad, tiene 700 caballos eh, por tonelada, lo que le da una potencia específica en 10.03, o sea, se mueve un poco lento, no le podemos pedir mucho realmente. En su tierra está bastante bien, es lentorro, es lentorro, o sea, es bastante pesadete. Velocidad máxima 38 12 en reversa. ¿Cómo tener el King Tiger Bueno, Tenés que jugar básicamente eh, todas las fases, eh, descubrir todas las cintas de Mirni, es bastante sencillo y eh, ya la mayoría lo debe tener, o muchos ya deben estar por ahí cerquita de tenerlo. Bueno, ¿por qué les leo esto? Primero, porque tiene que ver un poco con el tanque en sí, me interesa que lo, que lo conozcan. Segundo, que eh, es un tanque capturado de la Segunda Guerra Real, este tanque existió, obviamente este camuflaje no, por supuesto, pero sí el camuflaje real que tiene es bastante similar al encontrado eh, por los aliados que fue abandonado en, las, en la Batalla de las Ardenas, y, eh, y por último, básicamente estoy jugando en directo todos los días... En la nueva plataforma en YouNow chicos. Eh, si quieren ver cómo pueden encontrar, básicamente en YouNow entras. Voy a estar dejando abajo el link en la descripción y los estoy ayudando para que saquen este tanque si es que aún no lo tienen. Ya sea nivel mediano, nivel intermedio, o sea, nivel difícil. Lo estamos sacando con todos los chicos. Ya hoy lo sacó creo que Cinnamon me parece, uno de los, uno de los suscriptores, uno de los chicos que está en el directo de you know Y con la mayoría vamos haciéndole lugar para, para que digamos, todos aquellos puedan jugar. Que estén en el directo, por supuesto, puedan jugar. Y yo los voy ayudando eh, junto con, con otros suscriptores o amigos míos también para que puedan obtener el tanque para hacerles un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque tal vez tenés amigos eh, o tal vez no tenés amigos, tal vez te cuesta un montón y con los equipos randoms es muy difícil tratar de, de ganar el nivel, eh, justamente el nivel difícil. Es muy complicado, ¿bien? Entonces, para eso trato de darles una pequeña mano, una pequeña ayuda eh, en directo todos los días en YouNow. Estoy... Eh, a la tardecita, alrededor de las 3 4 de la tarde más o menos alrededor de la, En realidad a las 15 podríamos decirlo Y después también Alrededor de las 22 horas Siempre hablando de Argentina Bien, eh, entonces Nada, estoy subiendo este video ahora Y eh, dentro de un rato ya a estar directo en You Know. Así que si quieren pasarse los eh, espero Ya saben, todos los días a las 22 de Argentina estoy en You Know. Así que pásense si necesitan una mano para, para sacar esto Y si no, simplemente pasen a saludar Y si no, pasen a hacerse fan Y si no, pasen a dejar un likeito que ayudan un montonazo Y en el peor de los casos, si no, de última Si no interesa nada de esto Bueno, también estoy jugando con la cuenta Sheriff, chicos O sea, no puedo estar con la cuenta Sheriff Pueden ganar ahorita, pueden pasarse y venir y, y disfrutar y pasar un buen rato Podemos poner música en esta plataforma, a diferencia tanto de Twitch como YouTube, así que si quieren podemos poner música que ustedes me pidan, no hay ningún problema. O sea, YouNow, una masa. Copados, les agradezco un montón también, por supuesto, a la gente de YouNow, porque me hizo partner. O sea, somos partner de esa plataforma, cosa que yo no me esperaba nunca. Así que nada, estoy muy contento, muy feliz y los espero. Los espero en YouNow para que todos ustedes pasen y nos veamos por ahí a diario. Muchas gracias, cuídense y que tengan una hermosa noche de jueves. Besos a todos, cuídense y buena vida. Chau, chau.